maldición, no salgo con nadie prefiero mi habitación me ropo en abrigo de depresión Alcohol en la sangre y piedra en el corazón los problemas de mi mente me hacen perder la razón perdón mi amor, no estoy para nadie, quiero fumar tranquilo sin que me jodan tus aires bailando con la muerte hasta que se termine el baile, matando tus recuerdos con cigarros y cristales ahí me veo, en el espejo no encuentro compañía para este Cristales cuando veo mi reflejo No me gusta mi ser y no creo llegar a viejo Perdón mi viejo por no ser un buen muchacho Perdón mi vieja por tirar los estudios al tacho Solito por el mundo en la calle mi soy macho Quedando los problemas y noqueándolos con mi gancho. Sé que soy guacho y eso no me afecta en nada Nunca me empacho de porros con mi camarada Y en la camioneta averiada Somos como tres, mi manada, fumando que ya no queda nada, estás equivocada, yo no soy un maldito, no me gusta la vida y por eso me descrito yo no soy tanto, no sé si con eso me explico, por eso muero y me levanto como Jesucristo Mírame chico, yo no soy una buena persona, Ya son a tres y pico y mi cuerpo no reacciona, le pido ayuda a Dios, parece que me abandona, no escucho su palabra, por eso no me perdona, quiero hacer un pacto de tanta mierda loco, creo que ya estoy harto. La pepa en dos parto, el abuelo en mi cuarto. Me muevo en el flash y me muero ipso facto. Dame tu contacto, te doy mi contacto. Y que me negro, listo para el acto. Mírame este parto, mi madre en el parto. Después de tres años, su muerte me causa impacto. Es una maldición, no salgo con nadie, prefiero mi habitación. Me robo en abrigo de depresión, algo en la sangre y piedra en el corazón. Los problemas de mi mente más me sin perder la razón. Perdón, mi amor, no estoy para nadie. Quiero fumar tranquilo sin que mejoran tus aires. Bailando con la muerte hasta que se termine el baile. Matando tus recuerdos con cigarros y freestyles. Con cigarros y freestyles. Y freestyle. Con cigarros y freestyle.